Amigo, amigo. Uy, o esa ahí un... Bien. Pero creo que... Bien. ¿Qué es? ¿eh? por acá? Creo que lo estoy campeando aquí. Voy a poder que tienen los campers aquí. 46 a 1 uno. 31 1 white Ah, cual mataste ok no un, no los dos están vivos ya no está medio muerto muerto bueno uh qué rico este muerto tengo mucho ping bueno tengo mucho ping brillito bueno. No, pero por qué me quita vida así? ¡Ay, que alguien deje de utilizar internet! Ah, sí, está atrás. Está un. Buena, ¿verdad? Con mil de ping, pero buena, ¿verdad?